Buenos días. Buenos días y bienvenidos a uh, una exploración de una fuente de sufrimiento. Y el Buda comentó en alguna ocasión, él enseña dos cosas: sufrimiento y cómo eliminarlo. Y según la presentación budista, un motor, motor fundamental del sufrimiento es cierta brecha: la brecha entre lo que somos y lo que pensamos que somos. Y cuando nacimos, en el momento de salir del canal del parto, sino antes, ya se han generado ideas expectativas de lo que somos. Ya es obvio que vamos a ser seres humanos, si el canal del parto es un canal humano. Pero no nacimos seres humanos. Nacimos hombre, mujer, niño o niña. He de haber estado identificado, aun si en este momento incluso puede biológicamente o anatómicamente no ser tan blanco y negro, hay situaciones en que no es tan obvio, la asignación tiene que ser hombre o mujer. Y desde este momento, cómo vestirnos, con qué juguetes jugamos, cómo reaccionamos frente al sufrimiento del otro, es sujeto de intervención de otros. Y desde el momento de iniciar la vida, tenemos otros diciéndonos, directa, verbal, física, indirectamente, quiénes somos, cómo debemos de ser. Y cuando nosotros internalizamos identidades, o sea, ideas de quiénes somos, y creemos que son reales, esto es el momento en que se está sembrando raíces de sufrimiento. De creer que somos esto y no aquello. Este es el planteamiento budista. Y las ideas que tenemos sobre quiénes somos marcan toda la diferencia en la vida. ...las ideas tienen enorme poder. Y esto es un taller... ...sobre género. Género es precisamente... ...una colección de ideas... ...e imágenes que tenemos... ...de lo que implica... ...el cuerpo que tenemos. Y la identificación de mujer o hombre. Una vez tenemos un cuerpo identificado como mujer, toda una serie de expectativas, toda una serie de roles, toda una serie de maneras de movernos y relacionarnos con otros. están señalados de tantas diferentes direcciones que se percibe como totalmente natural y no se cuestiona. Hasta momentos en que ya realmente hay que cuestionarlo y quizás en este momento estamos en este punto. De nacer como hombre, igual cierta manera de reaccionar frente a las situaciones que puede haber, cierta expresión de emociones que es permitida, cierta que no, cierta postura que se tiene que tener frente a la vida y muchas consecuencias sociales, emocionales, y físicas si no nos ponemos en esta postura y esta manera de expresarnos indicada por nuestra identidad de género y cuando iniciamos una exploración budista de este tema iniciamos desde el punto de vista del sufrimiento y sus causas y en la, el análisis eh, y más fundamental que tenemos en el budismo cuando uno sufre todos sufrimos que formas de violencia o de daño propagadas hacia ciertas personas afectan todos incluyendo lastiman a las personas que aparentemente son en la postura de victimio. Y en el caso de género, la perspectiva muy clara es que una vez empezamos a adoptar identidades que limitan, nos limitan a ciertas posturas en vida, nos encarcelamos decimos y tenemos que ponernos en una caja u otra y estas cajas nos atrapan nos limitan nos generan sufrimiento a ambos y por lo tanto, la exploración del tema es de reconocer que estamos todos sufriendo por esto y por lo tanto, de abordar el tema a través de la compasión. Que es un sufrimiento colectivo Y este punto de partida yo creo que es muy importante, porque cuando empezamos a hablar del tema de género, hay un gran desvío que tenemos, que es el desvío de la aversión y el odio. Esto es el camino de la ignorancia, de pensar que uno es malo y otro es bueno. Mientras, como vamos a ir viendo en las siguientes sesiones, esto es este planteamiento de dividirnos en estas dos estos dos grupos o dos categorías es un acuerdo colectivo en lo cual todos estamos participando todos somos cómplices todos somos la, estamos lastimados por los planteamientos pero también los estamos reproduciendo y este hecho es lo que nos salva que nosotros estamos participando y reproduciendo. Esto indica que nosotros los podemos cambiar. Podemos participar en los cambios cuando reconocemos nuestra propia participación. El peligro en hablar de este tema es de pensar que, sí, los roles de género que la sociedad ha generado ¿Cuál terribles son? Y yo, ¡ay! ¿Qué puedo hacer? no, Estoy en esta postura y ¿qué hago? No, me enojo, me frustro y busco a quién culpar. Y nos quita todo nuestro poder de hacer algo. Y efectivamente, es otra manera de reproducir este planteamiento de que nosotros no formamos parte, es algo allá afuera. Y por esto, cuando están haciendo las dinámicas, yo les suplico, aplícalo a su vida. No tomen la postura de que sí, la sociedad y los medios y, ¿no? y la educación y el gobierno y la, los valores no sé qué, qué horrible, qué terrible sino de, de, de conscientemente ir buscando dónde dentro de ti hay participación. En qué sentidos tu manera de reaccionar frente al otro está reproduciendo estos patrones. Y vamos a ir identificando los patrones que reproducen las ideas que tenemos de lo que implica haber nacido con esta configuración física también hay un desvío cuando empezamos a identificar dinámicas de desigualdad de poder en relaciones en la relación entre, de género que es quienes tienen poder, y claro, quien tiene poder, hay instancias de abuso de este poder, y muchas, de pensar que ellos son el problema, y nosotras somos las víctimas. Y cuando emprendemos una exploración con este espíritu, no nos quitamos el derecho de identificar daño, desigualdad de poder, injusticia, algo que hay que cambiar. No nos quitamos el derecho de decir esto, pero lo que estamos proponiendo es de ir desolviendo la impresión que tenemos que es una cuestión de yo y ellos, la diferencia es absoluta y ellos son el problema. Ellos no necesariamente siendo los hombres, ellos siendo los cisgéneros, los heteros, lo que fuera. Esta división entre los buenos y los malos. Y los malos son quienes están creando la sociedad. Si esto es el planteamiento, estamos completamente fritos. Porque los buenos no tienen poder de por sí en este planteamiento. Pues, ni modo, vamos a sufrir. <risa> ¿Sí? Y además, precisamente esta actitud y ver el otro como realmente otro, genera sufrimiento interno, esta, esto que, esta intimidad y cercanía que tanto queremos, mientras estamos viendo otro como realmente otro, y no necesariamente otro género, otra persona realmente otra, separada, mientras estamos imponiendo o viendo o experimentando esta distancia, sufrimos. En un nivel personal. En un nivel social, y vamos a tener bastante tiempo para ir investigando cómo está creencia en que los roles de género deben de ser así, genera terrible sufrimiento. Y el punto de partida para nuestra exploración es que identidades de género no es real, no tiene una base real, Son ideas, son conceptos sostenidos por imágenes, por comentarios que otras personas hacen basado en sus expectativas y sus ideas y sus imágenes que colectivamente aceptamos, aunque no nos guste, aunque estemos peleados, más o menos son los que van girando en la sociedad. Son ideas. Nada más. Ni nada menos. Son ideas de lo que implica tener la base física que tenemos. ¿No? Y ahí es importante tener muy claro la diferencia entre sexo y género sexo vamos a tener también que ir y explorar y ver exactamente qué tan, qué exactamente es, pero por lo pronto para abordar qué es género, género no es ser mujer o hombre. Género es la identidad armado alrededor o con base en haber nacido, con esta configuración física que llamas mujer o hombre. ¿Cuáles son las, ¿Qué pensamos que implica ser mujer? ¿Qué pensamos que implica ser hombre? Y sabemos que son ideas porque en diferentes culturas son muy diferentes. Hay variedad. Y también a través del tiempo, en una sola cultura va cambiando. ¿Qué es aceptable que una mujer hace? ¿Qué es aceptable que un hombre hace? Va cambiando. Los hombres pueden poner cremas y, y cosas en su cabello y, y así como tratar su, su cara. Sí, sí, claro. ¿Siempre ha sido así? No. ¿Antes? Hace no sé cuántos años, pero definitivamente hace unas décadas. Un hombre que compra productos ¿no? de belleza para su cara y tiene diferentes cremas y después pone cosas en su cabello para, ¿no? para el penado sostenerse más tiempo en la misma posición, sabemos qué le pasó a este hombre, qué bula, qué astigmatización. Una amiga que tuvo un negocio de joyería me comentó que cuando hubo este cambio, que de repente era aceptable para los hombres tener joyería, oh, ¡qué bien! Ya se duplicó la venta <risa> o el mercado. ha cambiado. En la India, en los, las historias sánscritas de hace dos milenios, hay cuentos de que un amigo regala al niño, cuando nace un niño, cuál es el regalo tradicional, joyería para el niño barretes, todo, porque era normal. Esas son las partes externas. Pero sí tienen un impacto. Las ideas de lo que tenemos, las ideas que tenemos de lo que se supone que somos, tienen un enorme enorme impacto. Y es otra premisa básica en el budismo, que las ideas básicamente crean nuestra realidad. No que por el poder de mis ideas yo creé Anánpel <risa> y un uh, techo sino que mi mente está participando en todo que experimento a tal grado que está construyendo toda la realidad que yo vivo. Y lo que solemos ahora conocer como socialmente construido es una versión de esto que todo lo que estamos viviendo en el ámbito social está marcado de todos estos consensos no negociados que tiene esta apariencia de ser naturales o reales o, ¿sí?, naturales, que vienen de las ideas sociales que tenemos, qué implica ser mujer, qué implica ser hombre, qué implica ser indígena, qué implica ser güero, etcétera. Todas las ideas que no merecen cuestionamiento porque se presenten como naturales. No los negociamos porque llegan a través de comentarios donde esto no es aparente o no es ahí puesto en la mesa tan obvio. Todas las imágenes que tenemos de ¿no? la dueña de la casa y la que está ahí fregando. Todas las, todas los, las películas y las historias de qué implica tener cierto, cierta clase social o cierta, cierto color de piel o cierto género o cierta educación, o cierta profesión. Ah, tú eres químico. Y todos en las humanidades ya vean las ciencias. Y en las ciencias, ah, sí, literatura. sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? No tenemos que cuestionar más o menos... Todos entendemos, ¿verdad? Ni tuve que usar un adjetivo, ya se, a, se activa en la mente todas las asociaciones, ¿verdad? ¿Qué es que? De la parte de los científicos y de la parte de los diseñadores gráficos y de la parte de los sociólogos, todo un poquito diferente. Pero en el budismo, este proceso de la mente meterse en nuestra experiencia de la realidad es mucho más básica. Por esto, la, el poder de la mente en el budismo se reconoce como absolutamente fundamental en crear la realidad que vivimos. Desde el punto de vista budista, Si nosotros retiráramos todas las categorías que vienen de nuestra mente, de lo que está sucediendo en nuestro alrededor, ¿cómo sería? No vamos a proyectar nuestras categorías. Nada más vamos a ver la realidad tal como es. Vamos a ver la realidad sin la intervención de ideas. De interpretación. ¿Sí? ¿Posible? ¿Quién piensa que es posible? Okay. ¿Quiénes piensan que es posible? Tengan, tengan valor. Ok. Ustedes contesten. ¿Qué están viendo? Sin la intervención de ideas e interpretaciones. ¿Qué están viendo? ¿Quiénes levantaron su mano ahora? Ajá. ¿Qué están viendo? Blanco. ¿Qué más? Pedazo de papel. Un cuadrado. ¿Por qué todos están hablando de esto? Yo les pregunté qué están viendo. ¿Por qué están viendo? ¿Por qué todos están hablando de esto? En su campo visual hay todo un rango de diferentes experiencias. ¿Por qué ya todos asumen que se refiere a esto? Retiren su interpretación y ahora dime qué están viendo. ¿Qué están viendo? sin interpretar qué están viendo. Quienes no levantaron sus manos. <risa> muchas personas y muchas cosas. <risa> ¿Esto qué es? Vamos a hablar de esto. ¿Qué es? Una hoja de papel. Una hoja de papel. y ve una hoja de papel, claro, blanco, blanca. Pero en los ojos no existen estas categorías, vienen de la mente. Lo que el ojo percibe es lo que hay, es un campo infinitamente diverso de tonos, de oscuro y negro, de lo que nosotros llamamos colores, agrupados en lo que nosotros llamamos forma. Y nosotros continuamente tenemos que agrupar todo este dato sensorial que nos llega, filtrar qué es importante, qué no es importante. Con dos sonidos, ¿cuáles sonidos son importantes?, ¿Y cuáles no? ¿Cuántos sonidos estamos filtrando todo el tiempo? Hay muchos sonidos de movimiento de personas sentados, mucho. Pero no lo estamos detectando. Hay pájaros. Podemos identificar muchos, muchos sonidos. Si dirigimos nuestra atención allá. Pero nuestra mente está continuamente diciéndonos dónde poner mi atención y... Lo demás, no. Cuando estamos viendo una película que realmente nos fascina, nos, no, nos llaman a comer, nos hablan, ni lo oímos que dijeron. quienes vivieron el sismo o algún sismo en algún momento fuerte, pueden también haber visto directamente cómo el, la mente está filtrando información sensorial, que nosotros consideramos no relevantes, no significativos. ¿Cuántas veces después del sismo al mover en la cama te despiertas porque estás percibiendo un movimiento? ¿Alguien le pasó esto? Cuando vivimos la, los sismos en Oaxaca el año pasado, tuve una experiencia que, que yo aprendí mucho que me estaba, especialmente después del segundo, poniendo en alerta con mucho más frecuencia que normalmente. Y no supe si, como estoy paranoica o estoy como traumatizada o qué me está pasando, hasta un momento en que yo sentí movimiento ¿no? y porque hubo muchísimas réplicas y uno empezó a como aprender, cómo interpretar el input sensorial, todo el dato sensorial que estaba llegando. A veces se siente movimiento y después hay que escuchar. Porque a veces es movimiento, pero tú moviste, no es el movimiento, el sonido que hay cuando realmente está temblando. Serio. O oyes algo y piensas que está temblando porque cuando el sismo es muy fuerte sí hay un sonido muy particular. O es algún sonido con vibración. Detectas si hay movimiento. Y yo en algún momento realmente sentí sonido y vibración y me quedé un poquito para ver qué tan largo iba a ser porque las réplicas eran muy frecuentes y se, se iba subiendo subiendo, subiendo y fuera de la reja pasó un camión que yo había estado detectando desde muy lejos y sentí el movimiento antes del sonido Y esto no es un superpoder que de repente adquirí a través de un sismo. Es algo que el cerebro es, está percibiendo, pero yo estoy completamente descartando de mi percepción como no significativo. De repente un contexto donde es significativo y ya, ¿No? llega a percibirse. La mente, nuestra conciencia, está filtrando todo el tiempo. ¿Qué, necesita, qué necesito registrar? Que no. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y pensamos que no, que nada más estamos viviendo las cosas tales como son. Y es un error. Porque nuestra mente está involucrada en las experiencias y es un error que realmente nos conviene detectar, ¿por qué? Porque si la mente está generando nuestras experiencias, sin tener que controlar y cambiar todos los fenómenos externos, podemos empezar a cambiar nuestras experiencias cambiando nuestra manera de interpretar y vivir lo que está pasando. Y cuando contemplamos cómo la mente está filtrando toda la realidad completamente material, este proceso intensifica exponencialmente cuando estamos interpretando realidades sociales. Porque no es solo nuestra interpretación, es la interpretación de todos los demás. Como, o, como nosotros estamos percibiendo y cómo estamos siendo percibidos por todos en una situación, donde nos posicionamos, cómo nos relacionamos, cómo reaccionamos, cómo ¿no? agradamos o imponemos o lo que fuera que sea que es lo que percibimos que necesitamos hacer. Y en este campo de experiencia, donde nosotros pensamos que cabemos tiene un enorme rol. ¿Cómo pensamos que somos? Si nosotros pensamos que somos líderes, en cierta situación vamos a tomar cierto papel que implica vamos a empezar a tomar decisiones ¿no? y ir observando qué hay que hacer para lograr las metas que tenemos. Si nosotros pensamos que somos en un rol apoyador, en una cierta situación vamos identificando cuáles son las metas de los que son los líderes para ver yo cómo me inserto para apoyar. Y vives una situación muy diferente. Y en ciertos contextos tiene sentido que seamos líderes. Si nosotros sabemos más de una situación que todos los demás, si hay una emergencia médica y tú eres la única médica, claro, tomas liderazgo. Si hay dos médicos y basado en el género, ¿hay diferencia? ¿Qué es más significado? ¿Tu nivel de formación médica o tu género? ¿Qué va a decidir qué toma el liderazgo? Y voy a preguntar a los médicos. Podemos, es, es una pregunta que todos debemos de estar preguntándonos en nuestra experiencia. No estamos preguntando cómo debe de ser. Estamos reflejando sobre una realidad social que estamos viviendo. Y quizás a veces es uno, quizás a veces es el otro. Pero como cuando no tenemos estas dinámicas bien visibles y detectadas, si nosotros desde nuestra, nuestro nacimiento, desde la niñez, hemos vivido en una sociedad donde los de cierto género suelen tomar las decisiones, suelen tener el poder de implementar decisiones. Suelen tener la voz, suelen tener liderazgo. Entonces, donde tú te posicionas depende de tener o no esta identidad de género. Y tiene un rol. No siempre. Pero nuestro rol es de ir detectando cuándo esto está haciendo lo que decide en vez de capacidad latente. Y muchas veces, antes de llegar a este punto, nosotros nos vamos limitando. No limitando de liderazgo, también Limitando de empatía, de cariño. Y esto es una parte de los roles, la manera en la que los roles de género nos atrapan en cajas dolorosas. No solo las mujeres, también los hombres. ¿Naces hombre o niño? No naces hombre, naces niño. Ni naces mujer, naces niño. Naces niño, ya tienes que ser un hombrecito. ¿Y qué implica esto? No llorar. No mostrar tanta sensibilidad. No experimentar tanta empatía. Y definitivamente no dejar que otros vean que, que la tienes. Con este discurso de que un hombre no hace esto. Y esta es una terrible violencia contra nuestra propia naturaleza. De no poder aceptar que tenemos estas cualidades que no conformen con el rol de género que, que estamos siendo formados de vivir. Y parte del trabajo en abordar este tema es de reconocer que todos estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque una vez empezamos a a dividir ciertas cualidades le pertenecen al hombre ciertas cualidades humanas les pertenecen a las mujeres tú puedes ir desarrollando las cualidades que le pertenece a tu género pero no tanto las otras Y cuando tienes estas cualidades en ti, que las tienes de ser un ser humano, y tú niegas o le quitas el espacio de desarrollar estas cualidades, es doloroso. Un padre que ama a sus hijos y los hijos le tienen miedo porque a él le ha tocado el rol de la autoridad en la familia o que la parte de ser ¿no? imponer las reglas ha sido asignado al hombre con comentarios de la madre espera a que llegue tu papá yo se le voy a comentar a tu papá Estamos construyendo roles que después reproducimos en maneras muy sutiles, muy inocentes y luego la cercanía que un papá quiere tener con los hijos es que ya es obvio que la relación afectiva cercana, cálida, amorosa, ahí, viva, es como una mujer, verdad, porque las mujeres son de abrirse y abrazar y dar calidez y cuidar. Y el hombre tiene que vivir realmente con una versión amputada de su ser. Y es terriblemente doloroso para todos. para todos. Tomamos unos momentos de contemplar, nada más nos sentamos donde estamos y antes de cambiar el canal podemos tomar unos momentos de ver qué tanto corresponde a nuestra propia experiencia personal, familiar, social.